Lo empecé a aprender con, con mi madre, con una madre de cuatro mujeres que desde los primeros, creo, balbuceos nuestros, nos habló del sentido y de la importancia y de lo que significa la igualdad, la igualdad, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Eso y también por las tempranas horas en lo, en lo que aprendí, en la que los aprendí, ha significado entonces una manera holística de ver el mundo, de situarme en él, una manera que atraviesa las formas a través de las cuales me relaciono con todo el mundo, con mis hijas, con mi familia, con las personas con las que trabajo, con las personas con las que interactúo, pero también significa una manera particular de mirar la vida, de Entender y querer la vida de una determinada manera o querer transformar otras cosas eh, de la vida. Lo que sucedió en la relación entre el movimiento LBGTI y el movimiento de mujeres, pero fundamentalmente el movimiento feminista, a raíz justamente del proceso de construcción de paz, pero de manera fundamental, en los tiempos posteriores al plebiscito, fue de una riqueza y de un poder inconmensurable esa relación que tejimos. Estas expresiones que las llamamos fundamentalistas, que se oponen al avance de nuestros derechos, justamente están respondiendo a la gran capacidad que estamos teniendo de actuar, de avanzar, de trabajar. Los dos movimientos, en algunas ocasiones de manera autónoma, en otras ocasiones de manera interrelacionada. Es decir, esta expresión con la furia, además con la que se está presentando, de rechazo a los avances que hemos tenido, es una expresión de reconocimiento de que nuestro poder, el poder de las mujeres, el poder de la de las personas LBGTI en ganancia de sus derechos, está siendo visto como un riesgo y una amenaza para la sociedad. Claro, generalmente, quien tiene el poder y lo empieza a perder porque aquel frente al que ejercía el poder o aquella comienza a ganar, siempre sucede que rechaza esa emergencia del poder de aquel, de ese otro o de esa otra que emerge de esta manera. le doy un, una particular importancia a la juventud de quienes la materializan y la encarnan porque para quienes llevamos más años, porque somos mayores, no por una razón diferente, en este trabajo por buscar una sociedad igualitaria incluyente de las mujeres y de la plena vigencia de sus derechos, siempre fue muy importante y ahora lo empezamos a ver, el recambio generacional. Teníamos y hemos tenido siempre la conciencia y la claridad de que es finita, de que tiene un límite el ejercicio de nuestro activismo y de que era necesario que las nuevas generaciones, las mujeres de las nuevas generaciones, asumieran que no todo estaba ganado. No perdamos la posibilidad de relacionarnos, de relacionarnos esas generaciones anteriores de feministas que dentro de las cuales estoy yo y están muchas de las, de las colegas mías, es importante que ese diálogo no lo perdamos porque indiscutiblemente algo tenemos que decir con seguridad. Están emergiendo en momentos de terribles conflictividades sociales, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, expresadas en formas, en ocasiones en formas que reivindican el uso de la beligerancia y el uso de la, tal vez, no dejo la palabra beligerancia. En ocasiones entonces, cuando hacemos cosas conjuntas, cuando nos encontramos en actos públicos conjuntos, en ocasiones pareciera que fuese, eh, que tuviese gran fuerza en sus actuaciones o en sus maneras de expresar su pensamiento, esa beligerancia que puede rayar en ocasiones con, no sé si llamarlo, formas de agresividad o inclusive invitaciones a ejerci al ejercicio de la violencia. Pero la reivindicación del feminismo y del pacifismo siempre fue tan entrelazado y siempre fueron dos postulados tan integrales que, desde nuestra perspectiva, no era posible pensar, ni ejercer, ni vivir el feminismo sino desde una perspectiva pacifista. Desde algunas corrientes de, de, de la fe, religiosas, eh, están haciendo un llamado que está siendo acogido por la sociedad de manera fundamentalista, lo llamamos, para frenar nuestros avances porque tienen temor de lo que hemos avanzado, económica, políticamente, la transformación que hemos logrado en las relaciones cotidianas. Ese llamado, que se traduce entonces en estigmatizaciones, que se traduce entonces en formas violentas de expresarse frente a, a los movimientos que, de los que estoy hablando, mujeres y LBTI, LBGTI, el gran reto, en consecuencia, con el primero, tiene que ver con la manera como comunicamos como decimos lo que pensamos, la manera como proponemos ese mundo nuevo, más cálido, más respetuoso de las diferencias, más igualitario, porque en ocasiones la manera como comunican aquellas otras personas y expresiones y corrientes fundamentalistas lo están haciendo la comunicación, digo, pareciera de manera que le llega más en muchas ocasiones al corazón de la gente que la manera como a veces nosotros y nosotras comunicamos lo que queremos y por qué eso que queremos realmente va a redundar en más felicidad, en más plenitud para los seres humanos.